Bye. Gracias. Sí, sí. Que bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. mi corazón te adoro señor con Los aplausos a nuestro Señor Jesucristo Cachilada.